Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 252. El Hijo de Dios es mi identidad. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser, y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. El Hijo de Dios es mi identidad. Amén.